Hay tres cosas que todo niño quiere, que venga su mamá, que no le estruje en la mejilla y tener un perro gigante. Hoy en Hazte la lista 10 perros que hubieran cambiado tu infancia. Está clarísimo, ¿quién no querría abrazarse eternamente a este cubast? Nos encanta cuando es un cachorrito y parece una oveja, pero nos encanta aún más cuando es grande y parece una oveja gigante. Además es cariñoso, inteligente y bastante juguetón. ¿Qué niño podría resistirse? Tener un logo de burdeos te hubiera convertido en el más popular de la clase tus compañeros hubieran alucinado con sus 65 kilos de peso. Y aunque podrías amenazarles con él, en realidad es súper manso y muy protector con los más pequeños. Los que vieron Balto, el perro lobo esquimal, seguro que hubieran dado cualquier cosa por coger un trineo y que este perro lobo checoslovaco tirase de él. La triste realidad es que tiene más mentalidad de lobo que de perro y un fuerte instinto de caza, así que cuidado con él. Entrar en el patio del colegio cabalgando sobre este Nova te hubiera convertido en el rey del recreo. ¿Sabías que puede medir hasta 80 centímetros? Además, James Berry se inspiró en esta raza para crear a la inolvidable Nana de Peter Pan, niñera gratis. Porque no hay nada mejor que tener un perro rastafari, la raza Comondor te va a alucinar. Además de tener un pelazo que haría palidecer de envidia a la mismísima Rapunzel, los perros más grandes miden 90 centímetros y pesan hasta 80 kilos. Si juntamos un mastín y un bulldog inglés, obtendremos el bull bullmastín. Aparte de grande, es muy inteligente y un estupendo guardián, pero lo mejor es que es uno de los perros más fieles. Obedece normas incluso por parte de los niños. Eso sí, cuidado con su alimentación, tiene tendencia a la obesidad. El Leonberger Berger nos ha conquistado por completo. Es un estupendo perro de compañía y también resulta especialmente bueno ayudando en búsqueda y rescate. Pero asúmelo, si lo llegas a pillar de niño no lo hubieras dejado ir a rescatar a nadie, este perro es solo tuyo. Eres un Potterhead de los pies a la cabeza, entonces vas a reconocer enseguida a este perro. Que no te engañe su cara de pocos amigos, el Mastín Napolitano es un excelente perro guardián, estupendo para convivir en familia. ¿Alguien puede negarle algo al San Bernardo con esta carita? No, no puedes hacerlo tú, ni tampoco lo podría haber hecho tú yo de pequeño. Tuyo de pequeño habría montado en su lomo y correteado por toda la casa hasta la extenuación. Y lo mejor es que el perro se habría dejado. Es un achón También conocido como el gran danés, el dogo alemán hubiera sido lo más parecido a ese pony que siempre pediste a Papá Noel y que nunca llegó. Si es que parece un caballo. Puede llegar a medir 2 metros 10 sobre dos patas. Por algo Scooby-Doo tenía ese tamaño. Era un gran danés. ¿Y tú? ¿Con qué perro te quedarías?